Soñé una vez con una hermosa doncella que vivía encerrada en un castillo. Un día logró escapar de sus celosos guardianes y comenzó a andar sin rumbo fijo. tan solo y tan triste. ¿Quién eres? Me preguntó ella. Yo soy el que te esperaba desde hace mucho tiempo. Desde siempre, siempre. antes de que tú nacieras